Vamos a resolver este ejercicio de diédrico en el que me dicen que tengo que determinar la proyección vertical de un cuadrilátero que está contenido en el plano dado, el plano dado está, eh, viene determinado por sus trazas, la vertical v sub a y la horizontal h sub a y nos dan la proyección horizontal de ese cuadrilátero mediante cuatro proyecciones de cuatro puntos la horizontal de A, A1, la horizontal de B, B1, la horizontal de C, C1 y la horizontal de D, D1. Recordar que estos puntos, aunque solo veo la proyección horizontal, me dicen que están en el plano. ¿vale? Para resolver este ejercicio tenemos que tener muy claro cuáles son las condiciones de que un punto o una recta pertenezca al plano. Una recta pertenece al plano si sus trazas están en las trazas del plano y un punto pertenecerá al plano si está en una recta que a su vez pertenece al plano, ¿vale? podemos resolver de varias maneras este ejercicio podemos resolverlo a través de la tercera eh, proyección, una proyección de perfil pero eh, podemos resolverlo de una manera más, más sencilla, ¿vale? ¿cómo? Bueno, en primer lugar hay dos puntos, el C y el D, que podría saber ya directamente dónde están en proyección vertical, ¿por qué? porque si el punto C está en el plano y resulta que su proyección horizontal está en la traza horizontal del plano entonces tiene que ser un punto cuya cota es cero vale, por estar en la traza horizontal del plano así que directamente subiendo la perpendicular a la línea de tierra desde c sub 1 esta línea de aquí este punto de aquí será la proyección vertical de c es decir, tiene cota cero. vamos a ponerlo ya, este punto será C sub 2, proyección vertical, de ese punto. Por otra parte el punto D, fijaros que es un punto que está su proyección horizontal en la línea de tierra, quiere decir que el punto tiene alejamiento cero. y acordaros de que D está en el plano, los puntos del plano que, que tienen alejamiento cero son precisamente los puntos de la traza vertical así que directamente ya sé dónde puedo hallar D2 sub levantando la perpendicular desde D1 a la línea de tierra en este punto de aquí acabo de obtener la proyección vertical del punto D vamos a ponerle también el nombre D2 con lo cual ya tengo la proyección vertical de C y la proyección, la proyección vertical de D ¿Qué hacemos con, con el resto de puntos? Bueno pues eh, para hallar el punto A y el punto B es verdad que yo podría trazar la proyección eh, o la traza de perfil del plano y a través de ella ir subiendo los puntos pero podríamos hacer también algo más sencillo, fijaros que la línea AB está en el plano, los puntos A y B están en el plano lo que puedo hacer es prolongar esta línea y obtendré lo mismo que C y D, dos puntos de esa, la prolongación de esa línea, uno que estará en la traza horizontal con lo cual podré, sur, sur, podré hallar su proyección vertical y otro punto donde la prolongación de AB corta la línea de tierra que estará en la traza vertical del plano, exactamente igual que D, así que podré hallar la, la proyección vertical de esa recta. ¿Vale? y en esa recta estará A y B, ¿vale? vamos a hacerlo, para ello vamos a sacar el cartabón, vamos a alinearnos con A y B y voy a trazar la línea de prolongación de A y B, ¿vale? este punto de aquí también le voy a poner un nombre Sería el punto E1, por ejemplo, la proyección horizontal del punto E y esta sería la proyección horizontal del punto F. Para acordaros, es una línea del plano y por estar en este punto, su proyección horizontal en la línea de tierra, quiere decir que E2 tiene, está en la traza vertical del plano, exactamente igual que le pasaba a D. ¿Vale? Así que de esa manera voy a trazar, hallar la proyección vertical de E y también voy a aprovecharla para hallar la proyección vertical de F ¿vale? F está en la traza horizontal así que su cota es cero, bueno pues entonces voy a ponerle nombre, este será F2 y aquí tendré E2, vale, ahora si sí puedo trazar eh, la línea en proyección vertical que va desde E2 hasta F2 Voy a ponerle, perdón, el color de trabajo para no confundirnos, la recta que pasa por ahí por B cuya proyección horizontal la tengo ahí abajo, en proyección vertical será esta recta de aquí, que va desde E2 hasta F2. sub ¿vale? Esta recta está en el plano, puesto que sus trazas están en las trazas del plano, en concreto las trazas E y F, la traza vertical y la traza horizontal. Bien, pues si los puntos A y B están en esa recta, simplemente tengo que subir, esos puntos a su posición en el vertical. Bien, ahí tengo la proyección vertical del punto A, A sub 2, y la proyección vertical del punto B, B sub 2. ¿De acuerdo? Y ahora, Voy a usar un color rojo para distinguirlo. Lo que es el resultado, simplemente tendríamos que unir en orden estos puntos, A sub 2, B sub 2, C sub 2, D sub 2 y volvemos a cerrar con A sub 2. Bueno, lo estoy dibujando en líneas discontinuas, sería continuo, evidentemente es, es visible. Eh, esa sería la proyección vertical del cuadrilátero, cuya proyección horizontal nos había dado. Bien, espero poder haberos ayudado. Cualquier duda, me comentáis. Vale, Gracias.